Amigos, seguidores de Opal Televisión, sean todas y todos bienvenidos a nuestro séptimo capítulo ya del comentario de la semana que comprende entre el 6 al 13 de septiembre. En sin tantas vueltas. Eh, queremos agradecer. Primero que todo, todos los mensajes y comentarios de apoyo a nuestro compañero que fue detenido la semana pasada. No ha sido el único compañero de los medios independientes y fotógrafo detenido. Gracias por su salud, gracias por su apañe. Y si nos quieren mandar un, su audio, pueden ir a nuestro page en Facebook y dejar su audio de reclamo, denuncia, lo que ustedes quieran. Tenemos otros correos electrónicos, nos pueden escribir a contacto opal .cl. Y si tienes un material audiovisual, un video de denuncia, eh, ...lo puedes enviar a televisión arroba Dicho eso amigos, eh, nos encontramos en terreno... ...estamos en Providencia, si se podrán dar cuenta... ...estamos frente a... ...no es la mansión siniestra, pero un poquito más que eso... ...la Unión Demócrata Independiente, la UDI... ...aquí aún continúan los dime y direte... ...de la aparición en el escenario político... ...de uno de, esos, de sus coroneles... ...de uno de sus socios fundadores... Eh, ...que ha regresado a este escenario... Eh, sabemos que fue un seguidor acérrimo del apóstol, el mismísimo Jaime Guzmán Errázuri, y organizador también de. y ungido por el, la misma mano del tirano, eh, me refiero a Chacarilla. Sí, la, la primera gran ritual que se hizo en dictadura, los 77 de Chacarilla, ustedes recordarán, que fue un, también una puesta en escena como las antiguas juventudes hitleriana. El personaje en cuestión, que ya lo vamos a decir, eh, ahí se codeaba con Coloma, Chadwick, La Roulette, Lavín. Eh, también se prestaron para ese show periodistas de Televisión Nacional de la época como Julio López Blanco, eh, Patricia Espejo, de Canal 3 estaba el periodista Claudio Sánchez. Y el mundo artístico tampoco estuvo ajeno a, al fascismo en la época. Eh, la memoria a veces nos no falla, está José Alfredo Fuente también, sí, el pollito Fuente también se prestó para el show, eh, Antonio Godano Roberto Díguin Valdés, ¿qué más? Coco Legrán también eh, el mundo del, del deporte también Hanky eh, de Maite y Jorge Lulo Socia. pero vamos al personaje en cuestión nos referimos a un coronel que ha regresado a Pablo Longueira el mismo Pablo Deprimido Longueira, el mismo que está sometido a proceso, en, por cohecho, eh, por fraudes tributarios consumados, en el caso Supimis, es eh, un proceso que aún está abierto. Pero él ha regresado, según él, ve que la derecha no tiene liderazgo y que está a la deriva. Entonces viene a ordenar, o no sé si a desordenar, la casa que hoy preside la senadora loca de patio de Los Viñedos, pero no solamente viene a reunirse con sus antiguos ca camaradas de delito. Eh, Jaime Orpi, Iván Moreira, eh, todos con un amplio prontuario. Pero él regresa con la premisa de la prueba. Él es parte de la prueba. Eh, me, bueno, si la VIN se declara eh, socialdemócrata, ¿quién más se puede esperar de la UDI? Ya. Pero en, al en alguna declaración que dio él también... Decía que es del rechazo, porque quiere mantener intacta la constitución del 80, la constitución de Jaime Guzmán, la constitución política de, de Pinochet. Y también advierte que se refiere a que no, el apruebo no se apropien de ese triunfo de la prueba. Ahora todos quieren hacerse parte de la prueba porque saben que va a ganar, no se sabe cuál es el porcentaje. Pero eh, queremos desmenuzar que ellos vienen por, por tratar de no cambiar o. Intentar bloquear la convención. Digo convención porque no está la palabra, no está aquí en una asamblea constituyente lo que viene. Recuerden que la ley fue hecha a la medida de los partidos políticos del parlamento. Así es que olvídense de la asamblea constituyente por ahora. Y por eso nos preguntamos qué pasó con, la, con las primarias, los candidatos convencionales. ¿Y qué pasó con la con los candidatos independientes, de los movimientos organizaciones sociales, ¿qué pasó con eso? Con el financiamiento y las firmas que había que reunir. La verdad que a nosotros nos deja mucho que desear, cuando la derecha se pone del lado de la prueba, permítame por lo menos un, el derecho a la duda, al menos unos 300 años. Nos hemos desplazado desde la mansión siniestra de calle Suecia a la sucursal, a la otra mansión siniestra donde se, también se tejen políticas oscuras. Eh, nos encontramos, se supone, en la plaza de la ciudadanía, absolutamente enrejada, eh, y queremos desarrollar otro tema, un fenómeno que, que se ha tomado con fuerza que, que a pesar de que, se, que faltan las elecciones de alcaldes, de alcaldesas, faltan las elecciones de intendentes, y falta el mismo plebiscito y sus convencionales, eh, algo se nos adelantó, hay una carrera que ya se adelantó, que es de, la, de los presidenciables. Eh, los medios de comunicación, especialmente la televisión, ya instaló a un sujeto como próximo candidato, me refiero a Joaquín Lavín, eh, todos los medios de comunicación en sus matinales lo tienen cualquiera sea el tema a desarrollar, él está ahí, eh, como es socialdemócrata ahora pero no solo él, otras voces dicen que Daniel Javier también puede ser un candidato se empiezan a escuchar varias otras voces nominan a Beatriz Sánchez pero parece que se abrió la temporada Primavera Verano de candidatos tengo una lista aquí larga que se han sumado desde Beatriz Sánchez, Lagos Weber, Heraldo Muñoz, Francisco Vidal Iván Moreira, Andrea Lamar, Manuel José de Felipe K José Antonio K, eh, Carmen Frey, Francisco Michumán, Jimena Gim Rincón, en fin eh, un por doquier de candidatos pero la derecha, izquierda, arriba, abajo de aquí, allá, acuya, cuya, vamos a tener una pasarela de, de candidatos que se están aflorando pero no hoy Sebastián Piñera claramente no es un interlocutor válido no es un conductor de un país es por eso que ocurre este tipo de, de fenómeno ahora amigo por estos candidatos o pseudo candidatos otro tema, amigos, que no queremos dejar pasar por alto, que a 47 años del asesinato de Víctor Jara, la derecha pretenda utilizar una de sus mayores obras, que me refiero al derecho a vivir en paz. Ocupar ese himno, esa canción, como parte del rechazo, nos parece realmente un descriterio, un despropósito. Decir desinteligencia es, es, es muy suave decirlo, pero no tener argumentos. Si ellos tienen artistas, para ocupar sus campañas, eh, pueden usar a Alberto Plaza si quieren, ahí tienen bastantes temas de él, pueden ocupar eh, Mi Perfecto Bandido, ¿por qué no? Pero hacemos un reconocimiento y hacemos un homenaje a Víctor Cara, Víctor Jara a sus 47 años de su asesinato. Nos hemos desplazado a Plaza Dignidad, Queremos invitarle a un compendio de imágenes que logramos rescatar el día 11 de septiembre a propósito de los 47 años del golpe cívico-militar. Aquí también, amigos, eh, queremos denunciar, eh, como prensa opal, nuestro compañero grabó desde, el, desde un edificio acá, de los amigos de Radio Plaza de La Unidad que nos facilitan el espacio para hacer grabaciones en altura. Esa grabación... Eh, fue utilizada, usada y manipulada a su antojo por Chilevisión Noticias no, nosotros no compartimos su contexto y su discurso así que hacemos clara esa denuncia eh, dicho eso amigos, eh, compartan nuestras, nuestra, en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas porque aquí hablamos sin tantas vueltas Cuando terminemos ya está todo solucionado, todo en paz y seguimos haciendo. Así... sale local